A mí me encanta recomendar series, que me recomienden series y hablar de comida. Hoy quería recomendarte The Chef Show. Es un show que ha aparecido en Netflix y que está a cargo de John Favreau. John Favreau, quizás le ves la cara y lo has visto por allí, es un actor, pero en realidad ha crecido tanto que es productor y director. De hecho, es quien dirigió Iron Man 1, así que está muy ligado al universo cinematográfico de Marvel desde sus inicios. Resulta que eso ocurrió en el año 2008 y uno de los carros de comida que llevaron uno de los sets de filmación fue Kogi. Un carro de comida que mezclaba comida coreana con mexicana y a cargo estaba el chef Roy Choi, un chef que tuvo una carrera impresionante y que un día se retiró para tener su propio camión de comida. Ha sido muy popular Kogi y hacia el año 2014 John Favreau con él grabó una película llamada Chef. En ella John Favreau hace un poco su historia de vida. John Favreau se retira. Y decide tener su propio carrito de comida Choi sirvió como acompañante Como guía Como persona que le daba indicaciones Para que la película saliera bien Y fuese una película de culto en el mundo de la cocina Ahora se unieron los dos Y en este show del chef Lo que hacen es recorrer a lo largo de ocho capítulos Parte del universo cinematográfico Marvel Parte del gusto por la comida Parte de Los Ángeles Que es donde fue criado este chef coreano Y también todo está aderezado con música cubana Muy, muy buena recetas y unas recomendaciones increíbles. ¿Por qué me gusta? Porque son dos personas que disfrutan lo que hacen, que se han dedicado toda la vida a un montón de cosas y ahora coinciden en la cocina, que le rinden culto a pasarla bien y a compartir con los amigos. Una de mis escenas favoritas es cuando Choi le explica a Fabro que un chef le honra a otro su trabajo alimentándolo y así comparten y así se comparten un montón de recetas. Vean The Chef Show y disfruten la vida, hay que comer bien. Soy Luis Carlos Díaz y videos como este y muchos más los puedes ver en patreon.com/Naki Luis Carlos.